21. Hemos comenzado un nuevo año y esta primera transmisión, eh, sean todos muy bienvenidos al mensaje del tercer ángel en esta oportunidad. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este vital tema, importante tema que hemos comenzado o lo vimos, cierto, la última transmisión del último viernes eh, de lo que ha sido también el año anterior. Eh, grandes bendiciones para cada uno de ustedes en esta oportunidad y no se pierdan el mensaje completo que hoy tenemos preparado eh, para esta oportunidad. Tenemos todas las expectativas de lo que ha de ser este año que ya se está iniciando eh, eh, Vamos a sacar ya las, las primeras 24 horas de este año 2021 eh, Todo lo que viene por delante eh, es una expectativa de la cual en este momento estamos eh, pendientes de lo que va a acontecer ...y de esa manera poder interpretar los acontecimientos a la luz de la profecía para nuestros días. Los acontecimientos, eh, acontecimientos mundiales que en este momento, o de aquí en adelante, ¿cierto? se van a presentar en, en nuestro mundo. Eh, cada inicio de década de este presente siglo ha estado marcado por importantes acontecimientos... Eh, tenemos el caso allí del 2001, cierto, eh, con el ataque a las torres gemelas y el cumplimiento de las profecías de Enjuai en relación a la ciudad de Nueva York. El 2011 comienza la nueva década, la última que acabamos de vivir con un gran evento geológico allí en Japón, un terremoto 9.1 grados con un devastador tsunami, eh, tremendas consecuencias, impactantes las escenas, eh, termina la década con una pandemia y de esa manera estamos comenzando el 2021 con la expectativa de lo que va a suceder en nuestro mundo y, quién sabe, en nuestro propio país también. Eh, Dios nos bendiga en esta oportunidad, eh, nos acompaña en todo lo que ha de ser nuestro eh, cruzar por todo este año. Hoy vamos a tener la segunda parte de este importantísimo tema que hemos comenzado relacionado con la aparición de Satanás imitando a Cristo, que es considerado el último acto del drama, el último acontecimiento, el último engaño de Satanás sobre la tierra. Eh, nuevas evidencias bíblicas y del espíritu de profecía que nos eh, corroboran que este evento ha de acontecer en un punto determinado de la línea profética. Bienvenidos, eh, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta oportunidad Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Te pedimos tu bendición para todo lo que será este año Rogamos tu bendición en esta hora, en este estudio de tu palabra y tu espíritu nos conduzca Oramos por Jesús, amén Así es, la semana pasada estuvimos eh, analizando de este tema el momento, el punto exacto en que Satanás habría de aparecer aquí en la Tierra eh, Imitando a Jesús Por lo tanto, lo que nos ha de convocar en esta oportunidad será precisamente este estudio Y vamos a presentar algunas pruebas adicionales que realmente nos corroboran El punto exacto allí, cierto, de la materialización ...de este engaño en el último tiempo. Eh, hay otros factores también que están asociados a, a, a la culminación de esta obra de engaño... Do, ...por parte de Satanás, con, eh, le, le, imitando ¿cierto? la segunda venida de Cristo... ...que tiene que ver con el fenómeno ovni, eh, el contacto extraterrestre... ...oportunidad que el diablo no va a dejar pasar por alto... Y será importante también el tema que ya luego vamos a estudiar relacionado con esto. ¿Cómo se relaciona el fenómeno OVNI, estos extraños eventos que estamos viendo, estos extraños signos de carácter misterioso que estamos viendo en estos momentos en los cielos, en diferentes partes del mundo y otro tipo de manifestaciones con el último gran engaño? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se relacionan? Es un tema que también vamos a estudiar ya luego en todo, lo que, todo ¿cierto? lo que viene de aquí en adelante eh, vamos a ver esta última parte de este tema relacionado con lo que es el último eh, gran engaño de Satanás aquí en la tierra eh, las mismas preguntas, ¿cierto? para poder eh, que, que podamos reflexionar en esta oportunidad ¿cuándo aparecerá Satanás imitando a Cristo en su segunda venida? Eh, ¿Satanás aparecerá imitando ¿cierto? al Señor antes o después de, la, de la que finalice el tiempo de gracia? Eh, la semana anterior habíamos señalado y concluido que finalmente Satanás habría de materializar su engaño precisamente antes de que termine el tiempo de gracia y no después. Eh, presentamos el argumento, presentamos la evidencia tanto bíblica en la profecía... ...como también a través del espíritu precisamente de profecía... Eh, ...lo que se nos señala allí en relación a este importante tema que... Eh, ...o evento, cierto, que se va a materializar a la vista de todo el mundo... ...y en el cual es de vital importancia que nosotros podamos eh, poner atención... Eh, ...a este tipo de temas, a estos estudios que estamos realizando... ...porque nos van a preparar, nos van a despertar... Y nos van a poner en el camino correcto para que de esa manera eh, podamos eh, enfrentar lo que viene con una preparación adecuada. Eh, ¿Cuándo, cierto, habrá de acontecer aquello? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es el, es el objetivo, el propósito eh, de Satanás eh, frente a la obra de engaño. Y el propósito del diablo, eh, obviamente, al imitar a Cristo en su segunda venida, eh, como parte de su último gran engaño, es el de engañar al mundo para que finalmente éste se pierda. No tiene otro objetivo final, completo, total, acabado, que él pueda arrastrar junto a él y a sus ángeles caídos al máximo número de personas eh, de este mundo para que finalmente se pierdan eternamente junto con él en el lago de fuego, después eh, del milenio, en el juicio final. Eh, la perdición, ¿cierto?, de los hombres impíos. Por lo tanto, ese es el objetivo de Satanás. Y si de paso puede arrastrar al pueblo de Dios, mejor todavía para él. Por lo tanto, eh, tanto como objetivo, ¿cierto?, eh, esto lo ha venido preparando a través de mucho tiempo eh, Recordemos las instancias en que Satanás allí ha aparecido O se ha materializado de alguna forma eh, Lo primero que hizo fue, lo hizo en el Edén Donde triunfó sobre nuestros primeros padres Final, eh, Después lo hizo en el desierto de la tentación Al presentársele a Jesús como un ángel hermoso y un caballero noble cierto eh, Jesús lo venció en el desierto en el que Semaní se presenta, se materializa y no le deja esta obra a ninguno de sus ángeles, donde también fue vencido por Jesús al tomar la decisión final. Y finalmente en el tiempo del fin o al final del tiempo va a imitar a Cristo en su segunda venida. Allí se le va a presentar eh, no a una persona, sino a cientos, a miles y quién sabe si hasta millones de seres humanos en la forma en que Jesús va a venir eh, la cuarta cierto manifestación será eh, finalmente eh, la decisiva en la cual ha de cosechar a muchos para la eternidad eh, obviamente esa eternidad tiene que ver con la segunda muerte eh, en el caso de Cristo, cierto Satanás eh, se le apareció en el momento y tiempo preciso y crítico ...de toma de decisiones... ...y no después de ese tiempo... ...es interesante que si queremos... ...extraer eh, lecciones... ...de estos eh, momentos en que... ...Satanás se, pre se le presentó al Señor... Eh, ...Jesús... Eh, ...estando en el desierto... Eh, ...fue al desierto precisamente... ...para meditar, reflexionar... ...y prepararse para su ministerio... ...que habría de comenzar... ...después de su bautismo... ...de tres años y medio... Satanás se le presentó no después, sino que se le presentó durante el tiempo que, de preparación, durante el tiempo en que Jesús eh, podía tomar eh, la decisión de aceptar eh, todo lo que iba a cruzar a través de su ministerio. Y fue allí precisamente donde el diablo se le presenta para hacerlo caer, tentarlo, eh, hacerlo dudar de su divinidad, de su relación con su Dios, con su Padre y de esa manera eh, poder hacer que Cristo retrocediera en esa decisión. ¿Cuándo lo hace? Precisamente cuando Jesús está en el desierto y él tiene que tomar esa decisión. Satanás no se le presenta después, no se le presenta después que él toma la decisión, sino en el tiempo exacto y preciso en que él tenía que tomar esa decisión. De manera que Satanás se presentó en ese momento cierto, eh, preciso y exacto, crítico de la toma de una decisión por parte del Señor. En el Getsemaní, eh, lo mismo. ¿Por qué Satanás no lo tentó o no se le presentó o materializó cierto delante de él después de la cruz? No tenía sentido, no tenía caso. Eh, Jesús... Eh, fue tentado en el momento más crítico al igual que en el desierto de la tentación en el momento en que dependía de él ¿cierto? de la decisión que él tomara en ese momento el destino de toda la humanidad y allí Satanás se le presenta no después por lo tanto él, como, él haciendo, siendo astuto ¿cierto? Eh, sabe calcular los tiempos precisos cuando las tomas de decisión tienen efecto y no después. Eh, en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 74, eh, página 6.37, eh, nos dice sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. Está hablando allí la sierva del Señor, está hablando allí de la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Sintiendo quebrantada su unidad eh, con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación, está hablando cierto de esa primera instancia, había estado en juego el destino de toda la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Así como también él va a tener el último gran engaño para toda la humanidad, así también se estaba preparando durante el ministerio de Cristo para la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los tres años y medio del ministerio de Cristo. Es decir, eh, Satanás no se le presentó a Jesús en el Getsemaní sin preparación. Eh, a través de los tres años y medio eh, del ministerio de Jesús, a través de los... Eh, 1260 días, cierto del ministerio de Jesús Satanás estuvo preparando para presentársele, derrotarlo y hacer que él eh, desistiera de la decisión de salvar a la humanidad por lo tanto fue un momento crucial eh, tanto para Cristo, nosotros así como también para él dice la inspiración, para él todo estaba en juego, si fracasaba aquí perdía su esperanza de dominio y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo, él mismo estaría derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Si lo podía vencer, ¿cuándo? En ese momento crítico, en ese momento de, de prueba del Señor Jesús, cuando él podía tomar la decisión. Cuando ya estuviese sentenciado aquello y Jesús hubiese tomado su decisión de ir a la cruz y de redimir a la, a la raza humana, ya Satanás no podía hacer nada más después de allí. Por lo tanto, los tiempos que él eh, establecía eh, o escogía, ¿cierto? Eran los precisos de la obra y tiempo del ministerio del Señor Jesús. Ahí lo tenemos, ¿cierto? En el desierto, maní y en el fin del tiempo, Satanás supo... Eh, eh, en el caso del desierto y el que se maní supo escoger el momento exacto y preciso para poder eh, tentar a Jesús. En el caso del tiempo del fin hará también lo mismo. Va a escoger el momento preciso donde, las, donde, donde los seres humanos, las personas, incluyendo al pueblo de Dios, pueden todavía tomar decisiones. Eh, de modo que después de eso, después de que tome el mundo, las decisiones frente al último mensaje, frente al mensaje del tercer ángel, ya no se va a poder hacer nada porque nada ni nadie, eh, esto, esto tiene que quedar bien claro, nada ni nadie, ninguna cosa, ningún evento catastrófico puede después del tiempo de gracia cambiar la decisión tomada o deliberada allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Cada caso, cada caso queda sentenciado para vida o bien para muerte eterna también de modo que Satanás va a escoger el momento preciso el mejor momento que es el momento en que el ser humano al igual que Jesús, cierto podían tomar las decisiones para uno u otro evento que marcaba la eternidad habíamos señalado qué pasaría si Satanás aparece después del fin del tiempo de gracia eh, realmente, eh, eh, si lo analizamos de una manera fría, eh, lógica, cierto no tendría razón alguna Porque si el objetivo de él eh, es engañar para que se pierdan ¿Qué sentido tienen si nada ni nadie puede cambiar la decisión del santuario? Por eso Jesús dijo allí oh nos reveló cierto en el Apocalipsis capítulo 3 eh, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar por lo tanto si nadie puede cerrar tampoco después nadie puede abrir y esos son eh, los pasos ¿cierto? que Jesús había dado en el ministerio eh, celestial en relación al santuario, el lugar santo y santísimo eh, nadie podía cerrar o abrir las, pu las puertas que conducían a uno u otro departamento de modo que la decisión tomada en el santuario, eh, nada puede ser modificada, nada la modifica en cuanto a su veredicto, ¿cierto? En cuanto a la sentencia, tanto para los impíos, muerte eterna, o bien la recompensa para los justos, que es la vida eterna. Porque si fuera así y Satanás se materializara después del tiempo de gracia y su engaño tuviese efecto sobre los justos, o bien sobre los impíos en cuanto a las decisiones que pueden tomar, es imposible. Porque ya está todo resuelto en el santuario celestial, en la obra de juicio. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Por eso el, eh, Jesús allí sentencia todo, sella todo. Eh, la persona que es justo, ¿cierto? Dice Apocalipsis eh, 22 del día al 11... Sea injusto todavía, el que es el que es inmundo, sea inmundo todavía. Eh, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por lo tanto, nada cambia la decisión del santuario. Por otro lado, habíamos también señalado que durante el tiempo de gracia, eh, incluso a partir, ya estamos entrando en un tiempo donde Dios está sellando a su pueblo, el sello de Dios tiene la finalidad de identificar al pueblo de Dios, de protegerlo, y afianzarlo en la verdad Porque dice la sierva del Señor Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente Y no se trata de un sello o bien una marca, cierto, que se pueda ver Sino un afianzamiento en la verdad Es decir, nada te mueve de la verdad eh, Si Dios nos sella en este momento, Nada ni nadie puede movernos Ningún evento, ninguna decisión humana, ningún evento humano o de alguna otra naturaleza puede movernos de la verdad. Sino que el sello, ¿cierto?, produce un afianciamiento en la verdad, tanto intelectual, es decir, en mi conocimiento de las Sagradas escrituras en cuanto a la verdad, así como también en mi, en mi relación con Dios, es decir, espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Por lo tanto, si Satanás aparece durante el tiempo de gracia, perdón, eh, una vez que termina el tiempo de gracia, y, las, y el pueblo de Dios ha sido sellado, entonces nada puede moverlo de la verdad, porque dice el texto, son inconmovibles. Pero resulta que en Mateo 24, eh, capítulo 24, verso 24, se nos dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora si esta parte de la profecía, eh, si, fuere, eh, si fuere posible a uno de los escogidos va a engañar, eh, se si cumpliera, dura, eh, después de que terminara el tiempo de gracia, entonces, eh, eh, ¿qué sentido tiene el sello de Dios cuando dice que somos inconmovibles? Es decir, que después del tiempo de gracia y cuando Satanás intente engañarnos, el sello de Dios no tiene el valor y la, y, y la fuerza, ¿cierto? O cumple, ¿cierto? Su propósito de, de protegernos y afianzarnos en la verdad. Esto tendría que darse, obviamente, para que fuera así, antes de que termine el tiempo de gracia y no después. Los protegidos eh, son sellados, ¿cierto? Eh, o los sellados, ¿cierto? Son protegidos en el tiempo de angustia, por lo tanto, también cumple esa función y nos va a proteger no solo de lo que son los eventos eh, catastróficos que se van a realizar en la naturaleza, o bien de las siete últimas plagas, sino que también, obviamente, de cualquier tipo de engaño eh, diabólico. Y el diablo sabe que no le va a funcionar después del tiempo de gracia. Por lo tanto, si los justos son inamovibles y están afianzados en la verdad, y nadie ni nadie los puede mover de allí, entonces, ¿de qué le sirve a Satanás, cierto, engañar al pueblo de Dios una vez terminado el tiempo de gracia? Y por otro lado, ¿de qué sirve engañar a los impíos si ya están sentenciados? Hay una obra realizada en el santuario y eso es lo que tenemos que entender. Hay una obra realizada en el santuario y el veredicto que allí se finalmente se dictamine no va a ser modificado por nada ni nadie. Eh, ya los tiempos han sido dados de gracia y misericordia y de allí en adelante queda sellado para la eternidad, vida eterna o muerte eterna para el ser humano. Eh, por otro lado, si una vez terminado el tiempo de gracia, cada caso queda decidido, ¿cierto? Como lo hemos mencionado en el santuario celestial, ¿de qué le sirve al diablo materializarse eh, una vez que termine el tiempo de gracia? Son preguntas para reflexionar. Por lo tanto, nos queda eh, validar el hecho de que, y aquí viene una argumentación también presentada, así como la que ya hasta aquí hemos presentado, que Satanás precisamente aparece durante el tiempo de gracia y no después. Y esto tiene más sentido a la luz cierto de Apocalipsis y de toda la Escritura que hacer pensar que fuera después de ese tiempo. Eh, por ejemplo, en el caso de la aparición de Satanás y la ley dominical, para que ustedes vean, eh, Cómo se relaciona la ley dominical de la cual estamos esperando, ¿cierto?, como iglesia. Eh, es una gran señal de la cual Jesús nos dijo que estuviésemos atentos, igual que la abominación desoladora en los días de Jerusalén. Así también para nosotros eh, esto va a ser una gran señal, una gran eh, amonestación, dice ella, para que podamos estar en alerta. Tenemos una ley dominical que se va a dictar en Estados Unidos, primeramente, y días después, o un par de días después, eh, tal vez un plazo de 30 días, eh, vamos a tener la ley dominical a escala global. Pero, ¿cómo puede todo el mundo, cómo puede toda la humanidad, eh, porque aquí ya no estamos hablando solamente de Estados Unidos, sino más bien de toda, de toda la humanidad? ¿Cómo puede toda la humanidad adoptar una ley a escala global? ¿Qué tipo de eventos? van a estar detrás de estas exigencias o decisiones de los hombres como para poder hacer que el domingo sea eh, eh, una ley a escala global. No solamente radica el hecho en una autoridad cierto humana que dictamine o mande, sino también está el hecho de que hay un trasfondo eh, de grandes eventos eh, que van a acompañar estos eventos en la naturaleza. Enormes terremotos, grandes terremotos, nunca antes visto, sentido y vivido por los seres humanos. Eh, ya vimos en nuestros primeros temas, y de hecho ya estamos a las vísperas que también se cumpla como señal eh, la caída de estas grandes bolas de fuego, donde el terror de la gente va a ser completamente indescriptible. Y eso implica que el ser humano frente al desastre y la catástrofe, al verse doblegado y en, y en vista de la circunstancia en peligro de su supervivencia, finalmente va a aceptar cualquier cosa que con tal de mantener la vida eh, pueda ser llevado adelante. Eh, uno de estos aspectos es precisamente la ley dominical a escala global. En el servicio cristiano, en la página 64, se nos dice que eh, se nos compara... A, a, a, hay dos citas. Una habla del último gran drama, ¿cierto? Eh, ahí lo, ustedes lo pueden ver en mayúscula, subrayado. El mundo es un teatro, los actores sus habitantes se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. Si yo le pregunto a la cita, eh, haciendo un análisis contextual, ¿cierto? Gramatical incluso. Si yo le pregunto a la cita cuál es el último gran drama, nos dice más abajo, como punto seguido, un poder de abajo, satánico, diabólico, ¿cierto? Eh, está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Es decir, el último, el último gran drama tiene escenas finales, son diferentes cuadros. Y cuál es ese último acto del drama, dos puntos, la venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Por lo tanto, el último acto del drama, es la de acuerdo a la cita, es la aparición de Satanás imitando a Cristo en su segunda venida. Pero comparen ahora esta misma cita con la que sigue en el mismo capítulo y en la misma página. Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día malas exigencias de Dios y los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades y casi ha llegado a la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Escuchemos lo que dice a continuación, ¿cierto? Allí en el mismo servicio cristiano, en la página. 64 y 65, esta vez, eh, la sustitución de la ley de Dios, ¿no dan? La sustitución de la ley de Dios por las leyes humanas. Recordemos que hay una sustitución primero en Estados Unidos y luego a escala mundial. Pero al leer la cita, nos vamos a dar cuenta de qué, de cuál de las dos instancias nos está hablando de aquí. La exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Es decir, cuando la, ley do, la, cuando la ley dominical sea establecida a escala mundial, a escala global, completa, total, dice ella, este acto constituye el último acto del drama. Y la cita anterior nos hablaba del último acto del drama que era la aparición de Satanás imitando a Cristo, y ahora nos dice que el último acto del drama es la sustitución de la ley de Dios a escala global. Cuando, eh, cuando esta sustitución, noten, sea universal, es decir, a escala global, Dios se revelará se levantará en su majestad y sacudirá eh, poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades y la tierra no cubrirá más la sangre ni ocultará más a sus muertos. Es decir, Pareciera que la, el, estos dos eventos, ahí ustedes lo pueden comparar, el resumen de las dos citas, Servicio Cristiano, página 64, y la siguiente cita, la última que leímos, en la página 64 y 65, en eh, la página 64 hablaba de la aparición de Satanás imitando a Cristo, ¿cierto?, como el último, el último gran drama. Después en la página 64 y 65 nos habla de que el último acto del drama es la ley dominical a escala global. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha de acuerdo a la cita que hemos leído, y aquí eh, podemos leerla en su contexto, en el, de, en el capítulo original en el cual está extraída, la podemos analizar en su contexto, pero la cita leída así, tal cual está, eh, no da lugar a ninguna duda que la aparición de Satanás imitando a Cristo, eh, está en estrecha relación con la ley dominical a escala global prácticamente van a ser eventos eh, prácticamente simultáneos y esto nos está llevando al antes de que termine el tiempo de gracia por lo tanto si lo vemos de esta manera el último acto del drama eh, está relacionado con la aparición de Satanás imitando a Cristo así como también está relacionado con la ley dominical a escala global según estas dos citas cierto servicio cristiano en la página 64 y 65 el servicio cristiano es el libro tapa marrón tapadura marrón para que vean la correlación de la cita de, perdón de las páginas eh, la relación entre la aparición de satanás imitando a cristo y la ley dominical a escala global están estrechamente relacionada en un solo evento o bien en un solo acto final si queremos darle la interpretación cierto a esta cita, entonces estaríamos hablando de que ambos eventos prácticamente son simultáneos y esto nos lleva al eh, nos lleva prácticamente o sea de hecho nos lleva al, antes de que termine el tiempo de gracia eh, en eventos de los últimos días capítulo 11 página 172 y esta cita es extraordinaria y avala cierto lo que hasta aquí hemos señalado eh, en relación a la argumentación anterior de la cita de servicio cristiano, Dice allí, en, en, bueno, está recopilado de testimonios para los ministros, eh, en esta época, dice, aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. ¿Quién, eh, es, el, eh, ¿quién es el que va a imitar cierto, a Jesús imita, eh, en su segunda venida? Satanás, el, el, el, el verdadero anticristo, ¿cierto? En esta época, dice, aparecerá. El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, es decir, imitando a Jesús en su segunda venida. ¿Qué Ahí hay una coma, si ustedes pueden eh, darse cuenta, allí, ¿cierto? Hay una coma. Eh, entonces, si yo pregunto contextualmente a las frases anteriores, eh, ¿en qué momento o qué es lo que va a suceder cuando Satanás eh, aparezca imitando a Cristo? Entonces después de la coma se nos dice y entonces la ley de Dios será completamente invalidada, es decir, en las naciones de nuestro mundo. En otras palabras, la ley dominical, la ley dominical, igual que en la cita anterior, el último acto del drama, eh, a escala global eh, se va a realizar ese evento, va a tener lugar cuando Satanás se presente imitando a Cristo leámoslo de nuevo en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el cristo verdadero y entonces la ley de dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo nos dan ustedes por lo tanto eh, de acuerdo a las citas del espíritu profecía nos señalan que este evento se cumplirá o, se, o este engaño se va a materializar durante el tiempo de gracia y en qué punto de ese tiempo de gracia? cuando la ley de Dios sea invalidada a escala global, o dicho de otra manera, cuando se dicte ley dominical a escala global. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión, y el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, eh, será erigido como en la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo, y el decreto que ordena el culto de ese día, el domingo, cierto, será promulgado por eh, en todo el mundo o para todo el mundo, eh, extraído de comentario bíblico adventista y recopilado en eventos de los últimos días, capítulo 9, página, capítulo 9, página 138. ¿Cuál es la idea acá? Se ordenará. ¿Notan ustedes? Va a haber un decreto y se nos va a ordenar eh, o se ordenará a todas las naciones no somos, Nosotros somos parte de todas esas naciones eh, Que naciones y lenguas y pueblos rindan culto al falso día de reposo Aquí estamos hablando de ley dominical a escala global Que se nos ordenará para aquello Si yo le hago una pregunta aquí a la cita y respondida por otra ¿Quién es el que va a ordenar a escala global Que se guarde el día eh, falso de reposo? El pueblo, aquí está la respuesta, el pueblo se postrará en adoración ante Satanás, ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Eh, su voz es suave, acompasada y aunque llena de melodía, y en tono amable y compasivo enuncia, eh, enuncia ¿cierto? Algunas de las verdades celestiales llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo al sábado, eh, del sábado al domingo. Y fíjense, manda a todos. En la cita anterior se nos decía: eh, se nos ordenará, se nos ordenará guardar el día domingo a escala global. A todas las naciones del mundo se les va a ordenar. Y quién es el que ordena eh, guardar el domingo a escala global. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Eh, ¿De dónde está extraído esta cita? Eh, conflicto de los Siglos, página 682 y extraído o recopilado, o recopilado, mejor dicho también, en eventos del último día, capítulo 11, página 167 y 168. La cita anterior nos decía que se va a ordenar a todas las naciones que guarden el día domingo a escala mundial. ¿Y quién es el que ordena esto? Y dice aquí, claro eh, en forma bien clara, manda a todos, u ordena a todos, que santifiquen el domingo pero cuando se dicta la ley dominical a escala global donde vamos a ser ordenados para eso eh, antes que termine el tiempo de gracia donde se pueden tomar las decisiones eh, ¿cierto? La, la, en, en relación a la aparición de Satanás y la herida de muerte papal, ¿cierto? que va a ser sanada según la cita anterior, en la ley dominical a escala global es global es un evento que se encuentra estrechamente relacionado con la aparición de Satanás imitando a Cristo en su segunda venida. Y sin embargo, a su vez, la ley dominical a escala global también es un evento que encuentra estrecha relaciona, se encuentra estrechamente relacionado con el sanamiento de la herida mortal de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque el domingo es el signo o señal de autoridad de Roma. Eh, la única señal cierto de autoridad donde el mundo... Eh, ...da evidencia de que acepta el poder papal a la escala global, en su obediencia, es a través del día domingo, el día como día de reposo falso bíblico. Por lo tanto, eh, una vez que Roma recupere su poder, eh, el, el momento preciso en la escala, eh, en, en la línea cronológica de tiempo en que este evento tiene lugar es cuando, eh, cuando la herida mortal se sana, es precisamente cuando se decreta la ley dominical a escala global, y el mundo entero está en armonía con la ley del domingo, el mundo entero acepta la ley dominical a escala global, porque es la única salida para las grandes catástrofes que están ocurriendo sobre la tierra, donde el diablo, cierto, al provocarla, hace creer a los hombres que es Dios, quien está enojado porque el día domingo no se observa como día de reposo, y de esa manera... Todos aceptan el día domingo. ¿Y quién ordena eso también? Satanás, cierto, al aparecer en la tierra imitando a Jesús. ¿Y quien a su vez le da todo el poder a la bestia? ¿Esto es así? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. Eh, yo les voy a pedir que ustedes me puedan acompañar, cierto, allí con sus Biblias. En Apocalipsis capítulo 13 verso 1 al 4 dice claramente Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas Y sobre, sobre sus cabezas un hombre blasfemo Y la bestia que vi era semejante un leopardo, sus pies como de oso, boca como de león Y el dragón, es decir Satanás, le dio su poder, trono y grande autoridad Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué sucede cuando eh, la herida mortal es sanada? ¿Cuándo se sana la herida de muerte? ¿Cuándo se sana? Durante el tiempo de gracia. Y cuando, la, el, cuando esta bestia, el poder papal, recibe toda la autoridad de escala global, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y es Satanás quien le da esta autoridad. Eh, ¿Y qué pasa, cierto, cuando todo esto tiene lugar, y hablando en términos de la ley dominical a escala global, y adoraron al dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Satanás? Es decir, adoran al dragón cuando él se presenta, cuando se materializa como Cristo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoran, al, adoran a la bestia diciendo, ¿quién como a la bestia, cierto? Aquí hay una especie de eh, doxología satánica. ¿Quién como a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, dice claramente ¿cierto? el momento exacto en que la bestia recibe el poder y eso es cuando el mundo entero reconoce el día como señal ¿cierto? de autoridad de Roma, el día domingo. ¿Quién es el que manda todo eso? Así como lo hemos venido diciendo en este último acto del drama, Satanás cuando se materializa y toma la forma de Cristo en su segunda venida. Eh, 5 al 8 de Apocalipsis 13 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias Y se le dio autoridad para actuar 42 meses Y abrió su boca en blasfemias contra Dios Para blasfemar de su nombre, tabernáculo y de los que moran en el cielo Y se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos También se le dio autoridad sobre todo a tribu pueblo, lengua y nación Y la adoran, ¿cierto? Finalmente todos los moradores de la tierra Los que se van a perder eh, ¿Quiénes la adoran? Todos los moradores de la tierra. Son eventos eh, que nos conducen a nuestros días, eh, a escala global, eh, donde todo el mundo estará relacionado, involucrado en estos eventos de carácter eh, final. En la, eh, con la aparición de Satanás y mirando a Cristo, eh, este unge, cierto, al papado con toda la autoridad y poder y, y, y lo entroniza como único líder a escala global. Y hace descender fuego del cielo a la tierra, probando que él es Dios y que este poder es, eh, eh, es, es un ungido. Por lo tanto, son manifestaciones que Satanás hace. El, el hecho de adorar también a Satanás, cierto a él propiamente tal, eh, que es la forma que él ha querido a través de todos los tiempos que fuera adorado, dice la Escritura que vi una de sus cabezas como herida de muerte» pero la herida mortal había sido sanada y se maravilló toda la tierra en toda la bestia y finalmente adoran al dragón, es decir, él se materializa para que lo adoren, pero se materializa y aparece en escena junto con el poder papal, ambos en escena, juntos, y de esa manera eh, esta profecía se cumple. Ahora el pueblo dice, se va a postrar en adoración ante él mientras levanta sus manos, eh, y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía cuando estaba aquí en la tierra. Conflicto de los Siglos, eh, capítulo 40, página 6, 82. También se nos dice que eh, se nos va a ordenar eh, adorar a este ser, ¿cierto? Eh, vamos a ser obligados, junto con guardar la ley dominical a escala global, eh, vamos a ser obligados a adorar a Satanás El mundo, la gente no va no, va, eh, no va a saber que es Satanás Porque van a estar viendo a Jesús Él va a tomar su forma, su gesto, su, su tono de voz, su porte eh, Su apariencia física eh, y, y la apariencia de él va a ser la misma que estaba descrita O está descrita allí en Apocalipsis capítulo 1 Cuando Juan vio a Jesús en la isla de Patmos cuando Jesús se le aparece a Juan, mejor dicho, en la isla de Patmos. Y de esa manera se nos va a ordenar. Por lo tanto, serán eventos críticos sobre la tierra. Junto con eso, Satanás hace descender fuego del cielo a la tierra. Y las maravillas eh, mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo. Veremos <coughs> eh, escenas extraordinarias. <coughs> porque hasta ahora, <coughs> porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Eh, el, el, el mundo se va a maravillar al ver cómo este ser <coughs> hace descender fuego del cielo. Imagínense. Y todo eso para probar que él es Dios hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres, ¿cierto? para probar que Él es Dios evento del último día, capítulo 11, página 171 en otras palabras, la gente al ver estas cosas cautivadas por los sentidos por lo que ellos ven y no por las advertencias que estaban dadas en la palabra de Dios en forma escrita serán cautivados por estas maravillas extraordinarias eh, serán engañados Él va a probar que Él es Dios ¿de qué le sirve a Él? Ojo con esto, ¿de qué le sirve a él probar que él es Dios después que el veredicto del santuario celestial ha sido pronunciado? El que es injusto sea injusto todavía, o el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿De qué sirve si está todo sentenciado? Da igual para el mundo creer que él es Dios, que no es Dios, que es el diablo, lo que sea. Da igual, están sentenciados todos. Él hace esto cuando es el momento de la toma de decisiones, es decir, cuando todavía hay gracia. Cuando Satanás aparezca imitando a la segunda venida de Cristo será el momento cúlmine del último acto del drama, donde se establecerá una ley dominical a escala global y al mismo tiempo será el evento que sanará por completo la liga de muerte papal, por lo cual Satanás en persona, en la forma cierta de Cristo, va a entronizar como autoridad mundial, y, y todo el mundo, ¿cierto?, adorará al dragón y al papado en un act, en un culto cuya doxología será precisamente eh, la ley dominical a escala global. Eh, la aparición de Satanás y los cuatro vientos del Apocalipsis. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 7, eh, verso 1 al 3, se lee lo siguiente, «Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra», y esto, ¿cierto? Detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cierto? Allí los cuatro, seres, eh, perdón, los cuatro ángeles están reteniendo los vientos. Eh, todo lo que hasta el momento estamos viendo sobre la tierra, eh, desastres, catástrofes, revueltas, pandemia, son eventos que se están produciendo aún teniendo los ángeles retenidos los vientos son pequeñas manifestaciones que ya se están dejando soltar y estos al ser detenidos, los impíos todavía están bajo el control de Dios incluso Satanás mismo está bajo el control de Dios y esto es durante el tiempo de gracia una vez que este eh, eh, periodo de evento cierto termine ya nada va a refrenar a los malos en eventos eh, evento del último día, capítulo 11, página 169, dice eh, No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. ¿Ya? Eh, si bien es cierto, él va a imitar la segunda venida de Cristo, sin embargo, no se le va a permitir a él eh, imitarla al 100%. Satanás no la va a imitar en su totalidad en forma precisa, completa, total, acabada, al 100%, Dios no se lo va a permitir. Ahora, la cita anterior de Apocalipsis capítulo 7, de los cuatro vientos que son retenidos, donde los ángeles refrenan bajo el poder de Dios tanto a a, ¿cierto? a los impíos, el poder de la naturaleza y de los ángeles caídos que intervengan con grandes desastres sobre la tierra o lleguen a tomar el control de los impíos, eh, Dios los tiene a raya, lo tiene impedido. Por lo tanto, si a Satanás no se le permite, no se le permite eh, imitar completamente la segunda venida de Cristo, eso implica que esto es porque estamos bajo el periodo de gracia donde todavía hay misericordia y donde los vientos están siendo controlados retenidos, hasta él mismo está siendo retenido y de esa manera no se le permite cierto eh, eh, hacer o imitar al 100% la segunda venida de Cristo hasta aquí las citas son concluyentes eh, son claras y una vez que esto se desate termina el tiempo de gracia eh, conflicto de los siglos capítulo 40 página 671 cierto, ya nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos ahora si después del tiempo de gracia Satanás queda en libertad de acción Dios retira su poder refrenador ...sobre los impíos, sobre los ángeles caídos y sobre Satanás mismo... ...entonces, ¿por qué allí Satanás no toma la forma en que va a venir Jesús y lo imita al 100%? Sería más crudo todavía el engaño al imitarlo al 100%, incluso para nosotros. ¿Por qué no lo imita allí entonces cuando ya está libre? Porque sabe que de nada le sirve. Por más libertad que tenga de acción... De nada le sirve para cumplir su propósito. El hecho de que él aparezca imitando a Cristo no es un evento en sí mismo, sino más bien tiene un objetivo. Y el objetivo es que finalmente la mayor parte de seres humanos, ojalá todos para él, se pierdan y lo sigan o, o sean arrastrados al lago de fuego. ¿Por qué no lo hace allí? Porque de nada le sirve. Eh, Desamparados ya de la gracia divina están a merced de Satanás El cual se sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación Es decir, ya nada los refrena y por lo tanto es eh, no tiene sentido también por otro lado eh, Hacer ciertos eventos eh, sabiendo de que ya la resolución del Saltario no se puede cambiar la inspiración revela que no solo se le permitirá a Satanás imitar completamente la forma en que Jesús vendrá. Es decir, tiene un freno. Su poder en este sentido queda limitado por el poder de Dios. Y esto nos revela que los cuatro vientos son aún refrenados por el poder de Dios. Sin embargo, cuando los cuatro vientos sean soltados, ya nada refrena a Satanás y su poder. Y los impíos son dominados completamente por él. Esto nos revela que, si, que su aparición, ¿cierto? Imitando a Cristo, se manifiesta... Cuando aún son retenidos los, los cuatro vientos de Apocalipsis 7, y aún está bajo el control de Dios. Y entonces, ¿por qué no se manifiesta después del fin el tiempo de gracia, cuando ya Dios no lo refrena en su poder? Y esto es lo que, lo, lo que hemos venido eh, eh, comentando, porque ya nada eh, de nada le sirve eh, la decisión del santuario no se puede cambiar para nada. Fíjense que hay, aquí hay un evento interesante que lo podemos comparar con el Antiguo Testamento, la ley dominical global. Eh, este acto, cierto, de la ley dominical a escala global es una blasfemia, es una falsificación del monte de Sinaí. Y esta es una tesis, ya, que en esta hora también quiero proponer para ustedes, en que todo el acto, toda la ceremonia, eh, cuando Satanás se hace presente, eh, junto allí con su vicario, cierto, su poder visible que es el papado eh, todo ese acto es una falsificación o imitación o un acto de blasfemia del monte de Sinai ¿de qué manera? Eh, dice en el libro de Éxodo capítulo 19 verso 16 al 19 que Dios se presenta ante todo el pueblo, ante todo el campamento y le dice a Moisés que al tercer día él habría de descender sobre el monte. Y fíjese en lo que acontece cuando llega el tercer día. La gente, allí el pueblo de Dios, se lavó, se duchó, o se bañó, ¿cierto? Se limpió, se hizo aseo, eh, lavó su ropa, se prepararon para el tercer día. Porque Dios iba a descender sobre la montaña. Iba, y, y les iba a entregar el pacto sempiterno. Por lo tanto, no se podían presentar ante Él de, de, vestidos como ellos quisieran o de la manera que ellos quisieran, ah, habrían leyes también, eh, todo un protocolo de acción. No, no podían tocar eh, el monte, si un animal incluso lo tocaba, eh, perecería en el mismo momento. Y cuando llega el tercer día, fíjense en lo que sucede: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte o bocina.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 Cristo Jesús, junto a sus ángeles, descendió en llama de fuego poderosa sobre el monte de Sinaí y proclamó a todo el pueblo, entregándole eh, a través de Moisés los diez mandamientos, incluyendo el día sábado, el día de reposo, el cuarto mandamiento. Ustedes lo pueden eh, ver allí, cierto, en el, o leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 19. Fue impresionante lo que aconteció allí en el monte de Sinaí, Cristo Jesús desciende en fuego sobre el monte y le entrega las tablas de, de la ley, las dos tablas de la ley, a Moisés para todo el pueblo. Eh, y de esa manera eh, sería, ¿cierto?, eh, aquella carta magna para el pueblo. Ahí ustedes tienen una tabla comparativa de lo que es el monte de Sinaí y lo que acontece cuando Satanás imita este evento en, el, eh, en la ley dominical a escala global. Todo el pueblo de Israel estaba reunido. Apocalipsis capítulo 13, verso 3, todos los moradores de la tierra presente. Manifestaciones sobrenaturales hubieron en el monte de Sinaí, claro que sí. En Apocalipsis 13 dice, grandes señales y milagros el diablo también realiza. Jehová desciende sobre el monte, Satanás aparece imitando a Cristo, se materializa. Jehová desciende en llama de fuego a vista de todo el pueblo reunido. Éxodo 19 y 18, Apocalipsis 13, 13, Satanás hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Díganme ustedes si esto no tiene una similitud extraordinaria. Extraordinario, eh, pero es un acto de blasfemia, es una falsificación, es una copia. Jehová proclama los diez mandamientos, allí está incluido el día sábado, el día de reposo, y Satanás cuando él aparece imitando a Cristo en su segunda venida, Satanás confirma y proclama el domingo como día de reposo, conflicto de los siglos, página 682, todo el pueblo se postra aterrorizado y adora a Jehová, adoran al dragón y a la bestia y todos los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 2, 4, 5. Y verso 8, interesante la relación, aquí hay un paralelismo, un acto de blasfemia, eh, donde Satanás imita los eventos del monte eh, Sinaí. Ahí tenemos un cuadro comparativo, por otro lado, de cuando Apocalipsis habla de las grandes señales eh, que aparecen. <ríe> por ejemplo, en, en, el, en, en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 3. Eh, se habla de que aparece una gran señal en el cielo y después también aparece otra señal en el cielo. Eh, la primera señal que aparece en Apocalipsis 12 es una mujer vestida del sol y después aparece la señal del dragón. Eh, en Apocalipsis 13.13 13, se nos dice que hace grandes señales al punto que hace descender fuego del cielo. En Apocalipsis 15.1 eh, también se habla de grandes una señal grande y admirable y en Apocalipsis 16 habla de señales solamente. Son todos los capítulos en Apocalipsis donde aparece la expresión grandes señales o bien señales. Ahora, en este otro cuadro, podemos ver cierto en forma comparativa, eh, en cuanto a los tiempos ahora, en la primera venida de Cristo, eh, es descrita como grandes señales del cielo, durante el tiempo de gracia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 13, dice la Escritura que hace grandes señales y esto es durante el tiempo de gracia. En Apocalipsis 15, 1, esto está relacionado con el fin del tiempo de gracia y en Apocalipsis 16, ¿cierto? Ya durante el tiempo de angustia pleno de Jacob. Ahora, ¿por qué les traigo esta colación? Porque en Mateo 24... Eh, verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense en la palabra, harán grandes señales y prodigios. Luego, en Apocalipsis 13, verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que un hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y en Apocalipsis 16, eh, en el contexto de la sexta plaga, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En estos tres pasajes se habla de grandes señales y solamente señales, nada más que de señales. Por lo tanto, aquí estamos frente a un evento que Apocalipsis, o bien lo podríamos resumir de la siguiente manera. En el tiempo de gracia, ¿cierto? En relación a la aparición de Satanás imitando a Cristo, eh, Jesús nos advierte que va, estos falsos cristos harán grandes señales y prodigios. Y esto se materializa en Apocalipsis capítulo 13, verso 13, también usando la misma expresión que en Mateo 24. Grandes señales, pero en Apocalipsis capítulo 16, donde habla sobre también señales y eventos sobrenaturales extraordinarios, no está al mismo nivel que de Apocalipsis 13:3 y de Mateo 24, donde habla de falsos cristos y la aparición de Satanás imitando a Jesús. Por lo tanto, todo nos lleva a entender que de acuerdo a la, a, a, al contexto bíblico, Satanás aparece imitando a Jesús, eh, antes de que termine el tiempo de gracia. La palabra señal eh, no es señal en el contexto como nosotros hoy en día la conocemos, sino más bien, o indicando algo, ¿cierto? Una señalética, no, no, no cumple esa, funa, esa finalidad. La palabra señal en todo, el, en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Juan, Evangelio de Juan y Apocalipsis, eh, viene, del, viene de la palabra griega original semellas, y la palabra semellas eh, significa milagros, es decir, eventos sobrenaturales donde el hombre no tiene parte alguna. Son eventos producidos por una entidad superior de poder eh, superior al hombre, eh, que ya sea, sea producido por Dios o bien por parte de Satanás. Por lo tanto, estas grandes manifestaciones que tanto Mateo 24 y Apocalipsis 13 están relacionado en el tiempo de gracia y se atribuyen solamente a, a eventos nunca antes vistos sobre la tierra y guardan relación, de acuerdo a lo que explica Mateo 24 24, a la aparición del falso Cristo, ¿cierto? imitando al Cristo verdadero. Mientras que en Apocalipsis 16 solamente se habla de señales, eh, otro tipo de eventos, y no es la imitación de Satanás, eh, ¿cierto?, imitando a Jesús en su segunda venida. Interesante lo que aquí eh, dice a continuación. Una vez que Satanás aparece aquí en la tierra, imitando a Jesús, dice la inspiración que él, entre todas las cosas que, hable, que hace y habla, dice, cura, la cita de evento del último día, capítulo 11, página 167, y 168, eh, extraída del de conflicto de los siglos, página 682, dice que Satanás cura las, enfer las dolencias del pueblo. El pueblo está dolorido tiene enfermedades que él mismo, él mismo provoca y después los sana. Y el pueblo está contento y feliz, la gente está extraordinariamente maravillada porque Jesús, cierto entre comillas Jesús, los sanó, los curó. Cura las enfermedades del pueblo y luego en su, en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo al día domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Cura las enfermedades del pueblo, hace milagros de sanación. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hace los milagros de sanación? ¿Antes de que termine el tiempo de, eh, de gracia o después de que termine el tiempo de gracia? Obviamente tiene que ser antes de que termine el tiempo de gracia, porque es allí cuando aparece. Pero, ¿qué pasaría si Satanás eh, se materializa eh, tomando la forma de Cristo después de que termina el tiempo de gracia y cura las enfermedades del pueblo allí? Vean lo siguiente. Se nos revela, ¿cierto?, que Satanás cura las, las, las dolencias. Pero, ¿puede él realizar esta obra de sanidad durante el tiempo de angustia de Jacob? periodo de tiempo donde ya no hay más gracia mientras están cayendo las siete plagas, los sanará de las plagas de úlceras también ustedes pueden ver allí en este cuadro las siete plagas, cierto y hasta la quinta plaga de paso las plagas son acumulativas en el tiempo no significa que cae la segunda plaga, tiene su efecto y los efectos desaparecen y, y viene la segunda plaga y están todos sanos y así sucesivamente, no Las plagas son acumulativas Destruyen el ecosistema Son juicios destructivos de Dios Sin mezcla de misericordia Y preparan a la tierra para que sea el hogar de Satanás Durante el milenio Por lo tanto, al ser acumulativas Y si ustedes leen la quinta plaga En Apocalipsis 16, día al 11 Dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia Su reino se cubrió de tiniebla Y mordían de dolor sus lenguas ¿Por qué muerden de dolor sus lenguas cuando solamente cae oscuridad? Si solamente es oscuridad, pero ¿por qué muerden de dolor sus lenguas? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Es decir, la, plaga, la primera plaga, la úlcera, la primera plaga, los efectos eran, eran acumulativos. Por lo tanto, significa que Satanás va a, sonar, eh, va a sanar a toda la gente... De las siete plagas postrera ¿Satanás los va a librar de las siete plagas? Esto es imposible, no es así, son juicios de Dios mismo, de Dios el Padre, sin mezcla de misericordia. Es el momento de la ira de Dios sobre los impíos, sobre el pecado. Por lo tanto, Satanás no puede sanarlos de, de las dolencias, y, o, o, o, o sean curados de las dolencias. Por lo tanto, como la cita anterior del espíritu de profecía dice que sanaba las dolencias del pueblo imposible tiene que ser durante el tiempo en que él se materializa imitando a jesús en su segunda venida antes de que termine el tiempo de gracia eh, por lo tanto significa cierto que también satanás los sana de los efectos de las siete plagas oponiéndose al poder de dios el texto de apocalipsis revela que no sufren de dolor de las úlceras es decir nadie los sana de sus dolencias ¿Y cómo entonces Satanás aparece sanando las dolencias del pueblo? Obviamente tiene que ser durante el tiempo de eh, gracia, mientras él, eh, mientras todavía hay misericordia. Ahí hay una cronología, ¿cierto? De los eventos. En el tiempo de gracia aparecería Satanás. Ya del fin del tiempo de gracia queda, queda todo sentenciado. Y, y después viene el tiempo de angustia de Jacob. Y el, termina toda esta cronología con la verdadera... Segunda venida de Cristo. Ahí aparece Satanás durante el tiempo de la ley dominical, ¿cierto? Después de la ley dominical en Estados Unidos comienza un tiempo de angustia previo. También eh, está la ley dominical, la adoración del dragón, de la bestia. Hay un nuevo orden mundial. Comienza el tiempo de angustia previo. Eh, o bien el milenio también para el mundo. Un milenio de paz, entre comillas, el falso milenio. Eh, y todo está relacionado con la aparición de Satanás imitando a Cristo porque el que le da lugar y paso a este milenio de paz donde la gente disfruta, donde la gente está en armonía a nivel mundial con la ley del domingo, donde hay sanidad, curación del pueblo, es obvio en un tiempo y periodo donde Satanás eh, aparece eh, antes del fin del tiempo de gracia porque después hay una crisis tan terrible sobre la tierra donde los impíos eh, sufren, eh, se quejan y blasfeman contra Dios y lo maldicen por el efecto de las plagas. Por lo tanto, el mejor tiempo para Satanás, para que él aparezca y sea adorado y finalmente pierda a la mayor parte de la gente al creer en él como que fuera Cristo y al obedecerle en la observancia del domingo, es durante el tiempo eh, de gracia y no después. También tuvimos una comparación que hicimos con Ismael e Isaac. Ismael es el falso hijo de la promesa, Isaac es el verdadero, el verdadero hijo de la promesa. Antes de que el verdadero hijo de la promesa apareciera, vino primero el falso hijo de la promesa, eh, que es Ismael. Y, y esto fue antes de la destrucción también de Sodoma y Gomorra. En el capítulo... Eh, a ver, en, en, analizando algunos capítulos del conflicto de los siglos tenemos que son cronológicos, ¿cierto? desde el capítulo 39 al 43 los capítulos del conflicto de los siglos son cronológicos y aquí es aquí donde quiero agregar un dato más en el capítulo 39 encontramos el fin del mensaje en el capítulo 40 el tipo de angustia de Jacob y es aquí en el capítulo 40 donde se nos revela eh, o se describe la aparición de Satanás imitando a Cristo. Y es allí, cierto, donde, eh, donde algunos piensan que Satanás va a aparecer después del tiempo de gracia porque está descrito en el capítulo 40, y todo esto es cronológico, porque en el 41 se habla de la liberación del pueblo de Dios, en el 42 el milenio, y en el 43 el fin del conflicto. Si ustedes leen desde el capítulo 39 en adelante hasta el fin del, cap del libro, todo es cronológico. Entonces significa que Satanás va a aparecer después del fin del tiempo de gracia porque lo describe el capítulo 40 que habla precisamente de ese, de ese evento. Vean lo siguiente. Si razono de esa manera... Eh, entonces tendría que también cumplirse lo siguiente, ¿cierto? Si razono de esa manera, también debería de cumplirse lo siguiente. En el capítulo 40, y es donde dije, ¿cierto? Y mencioné que eh, se describe la aparición de Satanás imitando a Cristo, también se describe eh, las plagas que van a caer, y, y se describe de la primera a la cuarta plaga. En el capítulo 40 se describe la quinta y la séptima plaga, pero no se describe la sexta la plaga, que es el secamiento del río Éufrates. No se describe. ¿Por qué la sierva del Señor no especifica la sexta plaga en el capítulo 41, si todo es cronológico? Sin embargo, si leemos el capítulo 42, que es el milenio, y el milenio comienza una vez que Jesús ya ha llegado. Una vez que se produce la segunda venida de Cristo, se, y, y, y de allí en adelante comienza el milenio. Pero si leo el capítulo 42, así como leo el capítulo 40 que describe a Satanás imitando a Cristo después de la, del fin del tiempo de gracia, si leo ahora el 42, me describe en las primeras páginas de ese capítulo la sexta plaga, recién allí. ¿Por qué me la describe? Eh, si, todo el si todo el libro es cronológico en, este, en estos últimos capítulos, ¿por qué me la describe recién en el milenio? ¿Eso significa que la secta plaga se cumple durante el milenio o da lugar al comienzo del milenio? Imposible. No puede ser así. Por lo tanto, no es concluyente y tampoco es un argumento decir que si en el capítulo 40, en el tiempo de angustia, eh, se describe la aparición de Satanás imitando a Cristo, tampoco es concluyente porque tampoco puedo decir que la secta plaga se cumple en el capítulo 42 del milenio. Y a la luz de todo el contexto que hemos venido mencionando, realmente se nos revela que esto no es así. ¿Significa esto entonces que la secta plaga se cumple después de la segunda venida de Cristo y da comienzo el milenio sobre la tierra? Esto es imposible, ¿cierto? La cronología bíblica apocalíptica nos impide pensar o interpretar de esa manera. Por lo tanto, no es así. Y lo mismo ocurre con la descripción de, de la aparición de Satanás imitando a Cristo, descrita en el capítulo 40, donde habla del tiempo de angustia de Jacob, eh, tiempo donde no hay ya más gracia ni misericordia. Y ya lo hemos argumentado bastante, cierto, eh, a la luz de la inspiración y de la, de la, eh, de la revelación de Apocalipsis, que esto no es eh, así. Por lo tanto, debemos de nosotros tener una preparación para estos eventos finales. Se nos hace una advertencia, y ojo con esto, primera, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o, tie o tiempo cierto algunos apostatarán de la fe. ¿Y de qué manera se van a ir de la iglesia? ¿De qué manera se van a extraviar de la verdad, se van a ir de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, tenemos que estar en guardia con todo lo que va a acontecer de aquí en adelante. ¿Qué eventos, con qué eventos nos vamos a encontrar eh, en este año que comienza, 2021? Eh, estoy preocupado porque... Eh, cada década de este nuevo siglo que ha comenzado, el siglo XXI El comienzo de cada década ha estado marcada por eventos catastróficos en la humanidad Ya lo vimos, 2001, eh, atentado a las Torres Gemelas y, el, y comenzaba la primera década del planeta con un cumplimiento profético Un cumplimiento profético del espíritu de profecía en relación a lo que habría de acontecer en Nueva York Lean el capítulo número 8 de Eventos de los Últimos Días, lo que habría de acontecer en las ciudades y especialmente en Nueva York. Comenzaba el 2001 de esa manera. 2011 eh, comenzaba la nueva década con un terremoto catastrófico, 9.1 en Japón con un tsunami destructivo. ustedes ven las escenas que eh, se, de ese tsunami, Perdónenme la expresión, pero parecía realmente el vómito del diablo. Cómo arrasaba ciudades allí en Japón. Eh, increíble la fuerza del agua. Algo nunca antes visto. No sé si fue igual o peor que el de el terremoto de Indonesia del 2004. Y ahora dom, el, eh, termina la década. Esa década que comenzó el 2011 termina ahora con eh, una pandemia. Y nos da el pase a un 2021 que ya también ha comenzado mal. Es, es año nuevo. No sé en qué sentido nuevo, porque todavía no vivimos el resto, pero en, en cuanto a los eventos ya comenzó mal. Ya hay una nueva cepa de esta pandemia. Y estamos en el dígito número uno de esta década, 2021, que da lugar a la nueva década hasta el 2030. Y cada década ha estado marcada por acontecimientos catastróficos. Eh, temo por eso realmente. Espero que eh, cierto ten, eh, podamos entender, dimensionar a lo que nos vamos a enfrentar este año eh, Lo que va a venir sobre la tierra y Ya han estado cayendo bolas de fuego, inmensas bolas de fuego Que incluso han aterrorizado hasta algunos Como anuncios, como funestos presagios Que ya están aconteciendo o que van a acontecer eh, O ya luego cierto, se va a cumplir esta profecía del capítulo 2, página 25 de evento del último día las esas grandes bolas de fuego donde el terror de la gente es indescriptible pronto se va a cumplir, mis queridos por lo tanto debemos de estar preparados para lo que va a acontecer sobre la tierra solamente eh, el estudio eh, de las sagradas escrituras nos ha de preparar ...para lo que va a venir sobre la Tierra. Grandes eventos estamos por enfrentar sobre el planeta. 2021 eh, ha comenzado y realmente nos esperan escenas que aún no podemos ni siquiera lograr dimensionar. Eh, debemos de buscar a Dios, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, consagrarnos al Señor. El Señor obviamente eh, va a estar de nuestro lado, pero eh, también nosotros debemos de buscar a Jesús para que de esa manera eh, podamos unirnos a él y, y tener cierto la fuerza, la fortaleza, la protección divina para todo lo que vamos a cruzar eh, van a haber grandes eventos durante este año eh, Dios nos ayude, Dios nos permita permanecer eh, en el aire también ¿cierto? con este canal hasta donde Dios nos pueda guiar sin antes nos lo corten no haya ningún problema o por razones de algún evento geológico, todo esto se vea interrumpido, eh, Dios decidirá todo aquello, eh, mediante, Dios mediante, cierto, preparémonos, eh, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. En conclusión allí, eh, este gran acto del drama, este acto final del drama, eh, se va a materializar por parte de, de este enemigo Satanás, eh, durante el tiempo de gracia y no después de acuerdo a la evidencia ¿ya? Eh, de acuerdo a la, como lo hemos interpretado analizado tanto bíblicamente como en el espíritu de profecía y haciendo el análisis también de la cronología eh, del libro eh, grandes bendiciones para cada uno de ustedes eh, yo tengo y no me quiero despedir en esta oportunidad a cada uno de ustedes eh, yo les quiero rogar yo les quiero hacer un ruego eh, a cada uno de ustedes, y esto tiene que ver eh, con el hecho de que, por favor, no se dejen engañar de aquí en adelante con ningún discurso, ya sea religioso o político, no se dejen engañar con mensajes de paz y de seguridad. No se dejen engañar, se los ruego, porque si yo les digo lo contrario... Y, y utilizar a todo este tiempo para hablarle, hablarles a cada uno de ustedes de manera poética y agradable y cosas bonitas, halagüeñas eh, de lo que va a venir sobre la tierra eh, que no va a ser así tan catastrófico y tan agradable o, o desagradable sería ir en contra de la profecía del Señor sería ir en contra de la voluntad de Dios me gustaría que usted, ustedes mismos me pudieran decir, tal vez ahí en el chat, señalarme el nombre, el nombre solamente de un solo profeta levantado por Dios que le, haya, que le haya dicho al pueblo, a su pueblo, a su iglesia, cosas agradables. Solo uno. Si ustedes me escriben en el chat un solo nombre de un solo profeta que le haya predicado a su pueblo cosas agradables, entonces yo dejo de transmitir todo esto y a lo mejor he cometido un error, pero no es así. Por lo tanto, les quiero pedir que no hagan caso a ningún mensaje de paz y seguridad. Lo que viene sobre la tierra, eh, dice Jesús, que los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación. Van a desfallecer. Nos vamos a encontrar con gente que hasta aquí, hasta este momento donde estamos, ha desfallecido. Eh, y, y Jeremías dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué harás con los que vienen a caballo? Jeremías capítulo 12, léanlo. Por lo tanto, debemos de prepararnos. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, y agradezco la compañía y el apoyo de cada uno de ustedes en esta oportunidad. Eh, se están cumpliendo otro tipo de señales. Hoy día en la tarde eh, me llegó un link eh, de un video... Eh, si no me equivoco sucedió en Ucrania, no sé si es Ucrania o Croacia Ahí seguramente me lo, me lo pueden corregir eh, Donde se pueden apreciar en el cielo una gran cantidad de aves Que no sé si están volando en un patrón determinado O bien la pregunta no es hacia dónde van Sino más bien de qué están huyendo eh, realmente ya el 2011 2001 perdón en el 2021 está comenzando con grandes señales en los cielos lean el libro de job en el capítulo 6 y dice el señor pregúntale a los animales y ellos te lo dirán los animales saben presienten cosas y saben muy bien que lo que viene sobre la tierra no es bueno encontramos a veces ballenas varando en los en las playas eh, delfines varando eh, y no se sabe por qué y, lo, y los hombres intentan explicarle estas cosas pero realmente no pueden llegar a, a, a, a lo real y, y desvían la atención hacia cualquier otro tipo de explicación y la sierva del señor nos dice menudean en derredor nuestra las señales que nos dicen eh, que se aproxima al hijo de dios pero finalmente son eh, atribuidas a cualquier causa eh, menos a la verdadera y los hombres no pueden explicar los eventos pareciera que los animales nos están avisando de antemano, desde ya que algo grande, mayor algo inmenso, nunca antes visto sobre la tierra se aproxima muy, dentro de muy poco la Sierva del Señor y lo vimos en los primeros capítulos en las primeras transmisiones nos dice que algo decisivo algo muy grande va a acontecer dentro de muy poco y será un evento catastrófico que va a determinar eh, los grandes eventos finales. Serán cosas nunca antes vistas sobre la Tierra. Eh, muchos no van a saber de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros en esta oportunidad tenemos este privilegio de saber que lo que va a acontecer en estos momentos sobre la Tierra. Por allí tenemos algunos problemas técnicos cierto, de imagen espero que la transmisión no se haya perder o alguien no quiere que podamos comentar de estas cosas eh, sin embargo mi llamado para ustedes es a consagrarse durante este año eh, abrazar la verdad la verdad presente y buscar a dios sobre todas las cosas porque como dice el salmo eh, si no me equivoco el salmo 46 dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por lo tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar O bien cierto Nos turbemos por el bramido del mar Y de las olas Dios es nuestro amparo Y fortaleza en esta oportunidad eh, Saludos para todos Quienes nos han acompañado En esta oportunidad Saludo aquí a Ahí a mi hermano desde Chillana, Nicolás Carmona también, excelente hermanito, qué alegría ver esto y escucharlo. A mí eh, se me descargó la batería de mi otro celular, dice él. Eh, Nicolás Carmona también nos ha ayudado en lo que son editar algunos videos que él mismo ha preparado. Él también tiene un canal en YouTube. Eh, y nos ha preparado también algunos videos con los cuales ustedes lo han podido ver al inicio eh, del canal eh, Ruth Cortés, un feliz sábado también, un feliz año para cada uno de mis hermanos, muchas bendiciones Que el Señor nos ayude a prepararnos para su venida Violeta Cuña feliz y bendecido sábado, Dios los bendiga Nicolás eh, Cárcamo, eh, excelente eh, eh, introducción hermanito, Dios le felicito, dice él Violeta Acuña, año 2021, un año que más que se acerca, ¿cierto?, a la venida de nuestro Señor. Alejandra Araya nos dice, muy feliz sábado, mi hermano, desde Quintero. Bendiciones allá para Quintero también, ¿cierto?, allí, mis hermanos, que, quienes nos acompaña. Abelardo Alfaro, ¿cuál es el momento crítico del pueblo de Dios en que Satanás engaña, si fuere posible, aún a los escogidos?, bueno, cierto, allí lo habíamos mencionado, y de acuerdo a lo que es el periodo del tiempo del sellamiento, el sello, el sello tiene la funcionalidad para el pueblo de Dios, cierto para nosotros, de protegernos por un lado, de identificarnos, pero también de afianzarnos en la verdad. De modo que los sellados, dice la sierva del Señor, y allí lo vimos en la cita, ustedes pueden después repasar el video, son inamovibles, no se pueden mover, o inconmovibles. Por lo tanto, si fuere posible... Aún a los escogidos es durante el tiempo de gracia, mientras la iglesia está siendo sellada. Después del tiempo de gracia, la iglesia ya fue sellada, o antes de eso, ¿cierto? Ya fue sellada. De modo que la iglesia cruza el tiempo de angustia de Jacob sellada y es inconmovible. Por lo tanto, es durante el tiempo eh, de gracia y el punto exacto allí en la línea profética, tal como lo hemos señalado en torno a la ley dominical a escala eh, global. Eh, Nora Armijo, feliz sábado, eh, hermandad, también nos dice ahí. Abelardo Alfaro, amigo, el Islam u otras religiones que tienen doctrina muy diferente, ¿cuál será el punto de unión? Eh, es verdad, no solamente el Islam, sino que también el mundo, en el mundo evangélico también hay diferentes religiones y hay más divisiones que uniones, pero la Sierva del Señor en el capítulo. No recuerdo el número, pero en el capítulo que se llama Los Estados Unidos en la profecía, que habla de la, que habla de la imagen de la bestia, eh, el mundo se va a unir no en lo que los divide, sino en lo que los une. Y lo que los une, eh, en, en mucho de esto, es el, el domingo a Roma, la inmortalidad del alma, ¿cierto? Eh, y esto es con el espiritismo, a través de este doble abismo. Y hay algo en común también con otro tipo de religiones, como el Islam, los musulmanes, todos o incluso en cualquier cultura, incluyendo a de aquellos que son eh, de tribu incluso, todos esperan a un ser divino que va a venir a la tierra. Todos esperan a una especie de, eh, de Mesías venidero. Por lo tanto, cuando Satanás tome la forma de Cristo, será el punto cierto de unión para todos. Por eso que manda a todos que guarden el domingo. ¿Cómo puede una religión que no concuerda con el cristianismo finalmente estar en armonía con la ley del domingo, a no ser que un falso Mesías, el que espera, ¿cierto?, ellos, les ordene que guarden el domingo. ¿Y cuándo sería eso? Cuando Satanás se aparezca imitando a Cristo en su segunda venida. Eh, Nicolás eh, Cárcamo, hermanito, no sé si la secuencia será correcta. Caída de bolas de fuego, un gran terremoto mundial... Paz, seguridad, ley dominical en Estados Unidos, eh, desde la primera ley dominical hasta la ley eh, que aparece el anticristo. Sí, eh, es una cronología bien buena, no, no la descarto, y eh, especialmente lo que nos va a llevar a la ley dominical y especialmente primero a la imagen de la bestia como un gobierno mundial para que después de esta ley dominical como soluciones a una gran crisis que va a venir sobre la tierra, ...es precisamente una gran catástrofe... ...y una de esas gran catástrofes... ...están consideradas como estas bolas de fuego que van a caer... Eh, ...Hollywood eh, también ha preparado el terreno y el camino... ...para preparar a la humanidad para este tipo de eventos... ...porque hay tantas películas relacionadas con caídas de bolas de fuego... ...y una de las últimas... Eh, este, ...se llama El último refugio... Eh, ...aparece, cierto, la caída de varias bolas de fuego... Y las escenas son impresionantes, impactantes. Tal como lo dice la profecía, el terror de la gente era indescriptible. Por lo tanto, debemos de prepararnos para lo que viene. Y Nicolás Cárcamo también nos dice él, eh, sanando posiblemente, personalmente, del coronavirus proveniente de esta ley eh, dominical. Seguramente el coronavirus llegó para quedarse y posiblemente por más vacuna que haya o no, hay una nueva cepa ahora, y posiblemente ya cuando Satanás aparezca imitando a Cristo, finalmente sane de todas las dolencias del, del pueblo y otras cosas que también van a acontecer también en la naturaleza. Eh, Ruth Cortés va a imitar al Señor. Eh, Lita Ortiz Cortés, feliz sábado, feliz año nuevo, también dice ella, hermano. Eh, Hubo trueno y relámpago, Ruth Cortés nos dice. No sé si estaría lloviendo por alguna parte por allá, pero también vamos a ver grandes manifestaciones en la naturaleza con truenos y relámpagos. Eh, Nicolás Cárcamo también nos dice, hermanito, ¿bajo qué poder cree usted que se dará esta ley dominical en Estados Unidos? ¿Bajo el sexto rey, Estados Unidos, o bajo el séptimo rey, la ONU, las Naciones Unidas? Eso tiene que ver con las siete cabezas de la bestia, si no me equivoco. Esto lo vamos a responder en una secuencia de temas más adelante... Eh, lo voy a planificar ya para luego, eh, para que hablemos de las siete cabezas de la bestia de Apocalipsis eh, 17. Una profecía impactante, extraordinaria. Eh, Maya, Maya, bendiciones nos dice allí. Jorge Orellana, feliz sábado hermano y feliz año nuevo. Que Dios lo acompañe siempre. María Cecilia Delgado, feliz sábado. También allí para usted, hermana, feliz sábado. Abelardo Alfaro, amigo. Los eventos de Mateo 24 también son cronológicos, exactamente, son, se nos habla de cronología también allí en Mateo capítulo eh, 24, extraordinarios son esos capítulos. Ruth Cortés eh, nos dice que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, así es mis queridos hermanos, Dios se apiade eh, de todos nosotros eh, en todo lo que estamos viendo, eh, todo lo que va a acontecer sobre la tierra. Dios se eh, eh, apiade de nosotros. Abelardo Alfaro, que Dios tenga misericordia, ¿cierto? De sus hijos en los tiempos finales. Así es, mi amigo Abelardo, el Señor te bendiga junto a tu familia, allí donde estés, porque lo que viene no es fácil. Doris Campillay y también ella nos escribe. Eh, Med, dice allí, educación y más. Saludos, querido amigo. Dios te siga bendiciendo en tu hermoso ministerio. Gracias allí, mi hermano. También ahí el Señor te bendiga. Abelardo Alfaro, eh, los falsos profetas hablaron cosas agradables al pueblo, pero Dios no hablaba por ellos eso eran los falsos profetas, ¿cierto? A la gente le pagaba a algunos de ellos, los dirigentes religiosos le pagaban a ellos, los contrataban. No sé qué, qué contrataciones habrían allí, pero eh, para que le predicaran cosas agradables. Paz, seguridad, obviamente dependiendo del contexto y del de, de, de momento histórico. En el caso de Babilonia, cierto, de la caída de Jerusalén por Nabucodonosor, no, ustedes no servirán al rey de Babilonia, no se preocupen. Pero no era eso. Hoy en día, eh, cualquiera que hable eh, en otros términos es, es, eh, eh, es un incitador al odio, a la violencia, o bien que es un predicador o un pájaro de mal agüero. Eh, una persona que asusta a la gente o que tiene malas vibras Esa palabra vibra no me gusta porque es parte del vocabulario espiritista Sino más bien que la gente piensa que uno tiene el poder de hacer que las cosas malas sucedan La Biblia dice que estas cosas van a acontecer Uno mayor que nosotros ya lo ha señalado en el tiempo eh, También Ana Likitai, también nos dice eh, perdón, Doris Campillay, Dios nos haga ser fieles hasta el final Bendición hermano, así es mi hermana eh, Seamos fieles hasta el final Ana y ahí saludamos a Anita Que el Señor te bendiga también, mi hermana Así como cuando los animales entraron en el arca Fue una gran señal, exactamente Y hoy en día también los animales son señales eh, Lean, Oseas capítulo 4, versículo 1 al 3 o al 1 al 4, allí se nos muestra cómo los animales son señales para los eventos finales. Por eso Job dice, pregúntale a los animales y ellos te lo dirán. Eh, Julia nos dice, ruego oración por mi por un primo, hermano, que está con COVID. Estuvo, eh, estuvo su nombre, ¿cierto? Es Roberto Pozo. Y por Hugo eh, Sebastián eh, Traviado en el estrecho de Punta Arena. Su familia suplica oración. Vamos a orar por ellos también, ya, para que Dios les ayude. Ru Cortés, amén. Nora Armijo, amén, nos dice ella también. Eh, Silva Galliguillos, Constanza Isidora, allí está la conita, ¿cierto? Acompañándonos también, allí mi hija. Muy bueno el, el tema, papá, aquí los tres te estamos viendo, te amamos mucho. Bendiciones también para ustedes, allí para mi esposa, allí para el Elías, la Conita, que están también allí conectados. Ernesto Miranda, qué gran tema. Vemos cómo Dios nos está mostrando estos grandes eventos ante nuestros propios ojos y nos está despertando al pueblo. Así es, mi hermano, grandes bendiciones. Eh, por aquí estoy reportando algunos eh, problemas técnicos de transmisión con, de la cámara. Espero que todo esto funcione. Eh, Corina Galliguillo nos dice, feliz sábado hermano, los, eh, los que sabemos la verdad no debemos de caer. Que Dios siga usándote como su mensajero firme y adelante, y dice mi esposa. Eh, Abelardo Alfaro, que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes eh, para seguir estudiando este tema y otros más. Así es eh, mi hermano, cierto eh, el Señor nos ilumine nos guíe, no, nos muestre lo que viene, pero el Señor quiere librarnos, quiere salvarnos, quiere protegernos, quiere que lo busquemos a Él. Por eso nos advierte a través de su palabra lo que va a acontecer dentro de muy poco en la tierra. 2021, año decisivo también, porque es, una, porque es el comienzo de una década, y ya lo mencioné, cada comienzo de década es bien complicado, ya tenemos el antecedente del 2001, 2011... Eh, con grandes eventos, uno de carácter relacionado con atentados, ¿cierto? Y después uno con eh, fenómenos en la naturaleza. No descarto grandes eventos geológicos para este año también que van a cumplirse eh, durante el 2021. En 2022 vamos a cumplir los 100 años del terremoto de Copiapó, conocido como el terremoto de Vallenar, también, 1922, el 10 de diciembre, el 10 de noviembre. De ese año. Y ya el otro año se cierra también el ciclo. La última advertencia. Feliz sábado. Eh, hermanos, un año menos para ver a, a Cristo en las nubes de los cielos. Amén, dice la última advertencia. Saludos también para, para cada uno de ustedes. Eh, así es, un año menos. Y por allí escribí un artículo en Facebook también. Donde eh, señalo que posiblemente, y así como están las cosas... Eh, espero que no se me espanten ustedes, eh, posiblemente sea la última década del planeta, así como estamos viendo las cosas, y las cosas se van a intensificar, si realmente es así, posiblemente, posiblemente, sea la última década del planeta. Abelardo Alfaro, amigo, ¿cómo, eh, como pueblo, estamos preparados para todo lo que, que ha de venir eh, mi amigo y compañero me hace una pregunta, eh, con él también, con Abelardo también estudiamos teología en la universidad y un saludo para ti eh, Abelardo, un abrazo a la distancia eh, Lamentablemente mi respuesta a tu pregunta es no, no estamos preparados, no estamos preparados para lo que viene porque, eh, ¿cómo les puedo explicar? No logramos dimensionar en nuestra mente eh, los eventos que van a ocurrir son, son eventos nunca antes vistos en la historia de la humanidad tanto a nivel social y en la naturaleza cosas enormes, grandes, no, no lo podemos dimensionar, a tal punto mi querido compañero dice el mensaje del tercer ángel ahí en Apocalipsis 14 bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor sí dice el espíritu Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, de sus aflicciones eh, Y el Señor, cierto, sabrá qué hacer con cada uno de nosotros Pero debemos de prepararnos, aprovechar todo este tiempo que vamos a tener también ahora de verano para aquello eh, Educación y más, saludos de Marcelo, Edith y Danielito Saludos a tu hermosa familia eh, Marcelo, ahí Edith, Daniel Gracias eh, a ustedes también Por su compañía Grandes bendiciones para cada uno de ustedes El Señor les bendiga Mis queridos amigos, hermanos eh, Que el Señor también les proteja Durante todo este tiempo Que eh, vamos a estar compartiendo También, cierto, en lo que resta del año Y el Señor nos proteja a todos Marta eh, Saavedra Hermoso mensaje y Abelardo Alfaro nos dice, Dios está llamando a su pueblo a la consagración y búsqueda personal en el día de hoy. Así es, el Señor está llamando a su pueblo. Eh, ha llegado la hora, cierto, de despertarnos. La noche está avanzada, dice Pablo en Romanos, eh, y se acerca el día. Deshacemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos también de las armas de luz, de la vestimenta de luz del Señor eh, hay un evento que también está... Y con esto voy a cerrar esta serie, pequeña serie del de, de último gran engaño. Eh, hay un evento que está bien ligado a esto. Y aunque ustedes no me lo crean y pareciera que fuera como de película de ciencia ficción. Pero no lo es. Y es una realidad que en estos momentos se está dando sobre la tierra. Y es el fenómeno ovni. De qué manera Satanás lo va a utilizar para conectarlo con cuando él tenga que aparecer como eh, imitando a Jesús, ¿cierto? En su segunda venida. Eh, está estrechamente relacionado, está preparándose, ha preparado la mentalidad de las personas. Por allí he visto algunos videos donde eh, se, se han registrado señales provenientes de otros mundos, según los científicos, eh, y la están interpretando como señales de otros mundos, pero realmente es así. Eh, Cómo se relaciona este fenómeno, lo vamos a estudiar dentro de muy poco. De pronto, un abrazo, grandes bendiciones para ustedes y les agradezco por también acompañarnos. Y a quienes me han acompañado y si no están suscritos al canal, les invito a suscribirse allí, a activar la campanita, ¿cierto? Darle like ahí al me gusta, porque de esa manera también ustedes pueden recibir las notificaciones del canal cada vez que se produce. un nuevo material o bien estamos por transmitir en vivo los jueves y viernes, así que le invito para que te suscribas también allí al canal El Mensaje del Tercer Ángel. Vamos a orar, vamos a terminar, <coughs> ya ha pasado el tiempo, eh, ha sido la primera transmisión de este año, y le vamos a pedir a Dios que nos guíe y nos bendiga. Señor que estás en los cielos, gracias por todo este momento que nos has dado, de estudio de tu palabra, quiero pedir una bendición por cada uno de Aquellos quienes han, me han acompañado en esta transmisión en vivo, eh, en, este, en este primer viernes de este año 2021 que se inicia, donde las expectativas de lo que va a acontecer las tenemos allí presentes. Pedimos misericordia, nos proteja, nos libre de toda pestilencia que ande en oscuridad o mortandad que en medio del día destruya, o nos proteja frente a cualquier manifestación de la naturaleza que de hecho va a pasar nos alertes, nos ilumines y atesoremos estas advertencias de la profecía en nuestros corazones. Acompáñanos durante la noche y poder amanecer, Señor, al primer sábado de este año nuevo que ha comenzado para poder también adorarte en este día de reposo. Te pedimos también por estas peticiones que nos han hecho de estos familiares allí también extraviados que... Tú les bendigas, los ayudes, los protejas y los libres de todo peligro. A ti nos encomendamos y gracias por todo y lo pedimos por Jesús. Amén. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. El Señor les bendiga en esta oportunidad.